Tiburón, vampiro, dudú, Tiburón, vampiro, dudú, Tiburón yeah! Tiburón, monstruo, dudú, Tiburón, monstruo, dudú Tiburón calabazado Tiburón <risos> Tiburón calabazado Tiburón calabazado Tiburón calabazado Tiburón Tiburón fantasma dudu, Tiburón fantasma dudu, tiburón. tiburón fantasma dudu, Tiburón Tiburón fantasma dudu, Tiburón fantasma dudu, Tiburón fantasma Tiburón ¡A escapar de todo! ¡A escapar de todo! ¡A escapar de todo! Caminar, caminar, caminar Cinco esqueletos Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas Míralas volar, míralas volar A volar malas brujas Son tres fantasmas, son tres fantasmas. Oyelos soplar, oyelos soplar. Oh oh oh, oh, oh oh oh Son tres fantasmas. Gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, a correr, a correr, a correr, dos gatos negros.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 ¡Yo!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 Cómo estás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 Ma, no deben saltar. Zapato. Él perde el arco del violín y no sabe qué hacer. ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará.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 ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. Kikiriki, ella qué va a hacer, hasta que lo encuentres en un zapato bailará.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 Yankee quiero sí y así Yankee Dodo vendí do, Escucha el ritmo de la música y se abren con las chicas Diez botellas verdes con en la pared